¿Qué tal, Diane? ¿Cómo estás, gringo? ¿Qué tal de fin de semana? Pero muy bien, muy lindo, muy agradable. ¿Fue algún espectáculo? Sí, obviamente. ¿A yo... tres o cuatro? Bien, yo le dije que yo iba a ir a uno. Un espectáculo imperdible en La Paz. ¿Cuál fue? ...fue el de Gustavo Orihuela Cuartet ...acompañado de un grupo de excelentes artistas... ...y ya lo decíamos, se robó el show... En el, ...en el teatro Nuna... ...el teatro que está ahí justo... ...en la parada de la 21 de Caracota, ...en la parada del Puma Catar... ...y ya lo anunciábamos el viernes... ...que iba a ser una gran presentación... ...y así fue, Gustavo Orihuela no decepcionó... ...ni ninguno de los artistas que lo acompañaron... ...Gustavo es por si acaso el violinista ¿no? Gustavo es el, el violinista, ahí, es un artista... ...que trabaja todo lo que es la fusión desde su violín sobre todo varias acercamientos a lo que es el Latin Jazz, que fue precisamente el tema de este espectáculo. El espectáculo se ofreció junto a talentosos músicos y recorrió aires musicales de son, guajira, chachachá, salsa, música centroamericana y latina para brindar al público asistente a la sala del conocido espacio cultural más de dos horas de deleite musical y acercamiento a las raíces de la música fusión. El violinista de música moderna, ya decíamos Gustavo Orihuela, junto a su banda, se presentó este pasado sábado 30 de julio en el Luna, precisamente para despedir el mes aniversario de La Paz con su concierto denominado Latin Jazz Show, todo un show, ya lo decíamos. Se trató de una producción y puesta en escena del cuarteto conformado por Luis Daniel Iturralde en la batería, Ramón Zúñiga en el contrabajo. Ramón Zúñiga viene desde México, Diego Bayón en el piano, un joven artista también y el, el multifacético Orihuela al violín. También estuvieron las voces de María Jordán y Draco Davis, un puertorriqueño que acompañó con su excepcional voz esta presentación. Y en Los Vientos y Metales, el joven quinteto desde el alto, Yurra Jazz ba, eh, brass En la percusión también acompañó el cubano boliviano José Alberto Abreu. El show se presentó con grandes momentos de la historia del Yatin Jazz, contemplando obras de autores e intérpretes como Rubén Blades, Héctor Lavoe Mar Anthony, Sería Cruz, Poncho Sánchez, Tito Nieves, Mongo Santa María y también el conocido del jazz cubano Cachao López, entre otros. Pero también se presentaron nuevas composiciones del grupo, como fue el tema El Minero Tropical, que formará parte del próximo disco The Quartet. Nos gustaría escuchar lo que fue esta presentación. Si nos dejan, por favor. Esto fue algo de lo que se pudo escuchar en el Teatro Nuna el fin de semana, pero no solamente fue este espacio musical que usted podía apreciar este último minuto, sino también que fueron a músicas más movidas, a otras presentaciones donde la gente incluso pudo bailar y disfrutar de todo un acercamiento a la música caribeña y a esa fusión de lo que se llama Latin Jazz. Nosotros continuamos con otras informaciones y es que hace ya 213 años el gran... Héroe paseño Pedro Domingo Murillo salió por última vez de la casa que hoy se conoce como Casa Museo de Murillo antes de ser llevado a la horca. De ahí también salieron los patriotas paseños antes de entrar a la gran gesta que ha marcado este espacio y esta casa que hoy se conserva como uno de los espacios imprescindibles de la historia boliviana. Veamos. A 213 años de historia de la casa de la que salieron los patriotas, hoy se la conoce como el Museo Casa de Murillo, donde se conservan los espacios donde el héroe paseño pasó sus últimas horas antes de ser condenado a la horca. El verdadero dueño de la casa era José Ramón de Loaiza. La versión desató enseguida dos posiciones, las quienes afirmaban que el museo Casa Murillo perteneció a Pedro Domingo Murillo y de las que señalaban que el inmueble pertenecía a José Ramón de Loaiza y que Murillo residía detrás de la iglesia de Santo Domingo en la calle Ingabi, antigua calle Santo Domingo. Entre las personas que afirman que Murillo vivió en la casa de la calle Jaén, estaban Max Portugal Zamora, Humberto Vizcarra Monje, Julio Iturri y Silvia hitka todos apoyados en la afirmación transmitida por la tradición oral y no documental. Lo, los últimos cinco años de su... cuatro años, perdón, de su vida, sí, entre esta casa y escondiéndose para que no lo... Eh, que, eh, la persecución política de todos los tiempos, ¿no? Pero sí, por lo menos los cuatro últimos años su casa, o sea, su vivienda era esta. Ahora, eh, la gente malentiende y tampoco se, se le explica eh, yo vivo en, una, en un departamento en alquiler, pero si es que yo voy a invitarlo a usted, no le voy a decir, vamos al departamento que tengo en alquiler, que es de doña fulanita. Le digo, vamos a mi casa. Y lo propio, cuando usted va a venir vamos a la Casa de Íbica, ¿no? Y eso quedó en el imaginario popular y poco a poco, poco a poco fue dándosele el nombre de Casa de Murillo. La casa fue restaurada a partir del año 1948 y se cuidó de mantener sus características originales. La propiedad fue adquirida por por ordenanza municipal el 11 de julio de 1944, restaurada y transformada en un histórico museo, cuyo primer director fue Max Portugal. Para su construcción fueron consultados las actas e inventarios realizados en los allanamientos llevados a cabo cuando las autoridades judiciales del gobierno colonial querían capturar a Murillo y las obras del historiador Vázquez Machicado. En los años 40 se hizo un esfuerzo muy grande en la alcaldía para desalojar a las personas que vivían acá y comenzar un proceso de remodelación, restauración. Y eh, en el año 50 ya se hizo una... Entrega formal, pero a partir del año 53 ha sido cuando la, la Casa de Murillo, que además fue el primer museo municipal de nuestra ciudad. La Casa de Pedro Domingo Murillo, convertida en museo desde 1953, presenta una propuesta museográfica que incluye armas documentos, guerreras y cuadros sobre la gesta libertaria paseña de 1809. Estas obras inéditas son expuestas en refeccionados salones que, incluidas las fachadas internas y externas, muestran características originales de hace dos siglos. Eh, bueno, eh, tienen diferentes características. La casa del Mur de Murillo... Eh, Realmente es una maravilla. Y si es que uno pasea eh, dejando volar la imaginación, uno de pronto se va a encontrar que se siente en ese momento histórico. Y más si es que por lo menos lee los textos museográficos que tenemos en algunos sectores, sobre todo ...en el salón... ...usted se va a sentir... ...como que está viviendo... ...ese momento. Y nosotros continuamos... ...en esta primera edición de Aviala TV... ...hablando temas... ...relacionados al ámbito de la cultura... ...y lamentablemente... ...hay que decir que hemos perdido... ...a una de las grandes figuras... ...relacionadas... ...a todo lo que era la crítica... ...y el espacio cultural... ...estamos hablando del periodista cultural... Mario Ríos Gastelú, que lamentablemente dejó de acompañarnos en este espacio físico, con 90 años a punto de cumplir ...91 años... ...evidentemente una sensible pérdida... Eh, ...Don Mario durante muchísimos años... ...era pues un especializado crítico... ...de actividades culturales... Y, ...pero además era muy interesante... ...porque él iba a los, a los eventos... ¿no? ...no era que se los contaban... ...o partía de referencias... ...o de, o de, de, de fichas... O de, ...o de información que le pudiera mandar... El, el, ...el artista o la compañía... ...que presentaba el espectáculo... ...no, él iba personalmente... ...y allí se sentaba y analizaba... ...y escribía y se tomaba su tiempo... ...páginas hermosas que escribió don Mario en Última Hora... ...en Presencia, en el Diario, en varios... ...en los principales periódicos de Bolivia... ...pues una firma muy reconocida... ...pero además al margen de esas condiciones... ...como crítico del arte, como un hombre muy bien informado... ...respecto de la actividad cultural... ...era un ser humano extraordinario... ...tenía un sentido del humor, una, una, un finísimo sentido del humor... ...bastante irónico a ratos... ...realmente lo vamos a extrañar al querido don Mario Ríos Gastelú... ...90 años, una, muy bien vividos me imagino yo... Así que, bueno, a su familia, a los que han quedado pues llorando la partida del gran Mario Ríos, pues nuestro abrazo y nuestra solidaridad en este momento. Una pérdida muy, muy sensible para las letras vinculadas al arte y a los espectáculos en nuestro país. Así es, gringo, y nosotros luego esta lamentable noticia vamos a conocer qué hay preparado para los eventos culturales en los próximos días con nuestra cartelera, ¿sí? ¡Vamos! Nos llega desde Agora Taller Cultural. La presentación del Centro de la Gráfica de Zacatecas, que llega con una programación del 2 al 5 de agosto, precisamente en el Centro Cultural Museo de San Francisco. Este espacio tendrá talleres, presentaciones de exposiciones, talleres de gráfica, decíamos, y también algunas conferencias relacionadas a este espacio de la creación artística. Este 2 de agosto a las 19 horas también será la inauguración de la exposición Grabadores Bolivianos 10 años. Esto será en el Centro de la Revolución Cultural, ubicado en la parada del teleférico de la Línea Roja. Esto está en la Avenida Perú. Nos llega también desde el Centro Sinfónico Nacional la presentación de un homenaje a Bolivia bajo la dirección de Weimar Arencivia el 3 y el 4 de agosto a las 20 horas. También tenemos teatro preparado para esta semana y es que llega Kafka y la muñeca voladora bajo la dirección de Cristian Mercado al Teatro Nuna. Esto será el 3 y el 4 de agosto a las 19.30 horas. Es una obra para niños mayores de 7 años y para toda la familia. Una obra hermosísima que parte de un libro y de una historia que no se sabe si es verdad, pero relacionado al gran escritor Kafka. También. Para los próximos días comienza un recorrido de la Bienal Internacional de la Cualera Boliviana, Kipus Bolivia, celebrando la vida. Estará sucediendo en Cochabamba, en La Paz y en Potosí, justamente desde este 4 de agosto hasta terminar, terminar el 19 de noviembre en Potosí. Estas son las principales actividades que nosotros les estamos recomendando desde esta primera edición de Noticias. Más detalles del ámbito cultural a las 7 de la noche, siempre por Latidos. Seguro que sí, ahí estaremos prendidos a la creo? señal de Aviala para verte. ¿Y el jueves acá nos reencontramos? Nos reencontramos, sí. mañana le dejamos como siempre preparado también un avance de lo que estará sucediendo en los próximos días. Y el jueves regresamos a las 9 y media de la mañana. Será un placer recibirte nuevamente. Diana Hernández, nuestra compañera de latidos que se emite acá por esta misma señal, por esta misma casa televisiva. Estaremos con ella compartiendo Dios mediante entre jueves y viernes de esta semana y por supuesto los compactos que nos va a ir dejando para noticiarlos de las actividades de la agenda cultural.